Vamos a resolver este ejercicio del sistema diédrico en el que nos dicen que tenemos que hallar los puntos de intersección de la recta R con los planos bisectores. Además, indicaremos los cuadrantes que atraviesa la cita recta. ¿Vale? Bien, eh, acordaros que hay que saber para este ejercicio, tenéis que repasar los, las características de los bisectores, qué pasa cuando un punto está en el primer o en el segundo bisector. ¿Vale? Eh, esta recta eh, va a contener, va a atravesar en algún momento, por ejemplo, al segundo bisector ¿Qué pasa en el segundo bisector? Que la proyección de horizontal y vertical de un punto coincide ¿vale? Uno tendrá cota positiva y alejamiento negativo, por ejemplo, pero con el mismo valor O al revés alejamiento positivo y cota negativa pero con el mismo valor es un punto muy sencillo de hallar, ¿vale? de esta recta el único punto en el que van a coincidir las proyecciones horizontal y vertical de un punto siempre dentro de esa recta es el punto en el que R2 y R1 se corten ¿vale? así que en ese caso es, es, es inmediato prácticamente hallar la intersección con el segundo bisector, me voy a alinear con R2 y lo que voy a hacer es eh, prolongar R2 voy a prolongar hasta que corte a R1 bien en este caso voy a tener que prolongar también R1 puesto que no llega a cortarlo así que me alineo con R1 y prolongo Vale, este punto de aquí es un punto en el que está coincidiendo la proyección horizontal y la proyección vertical de un punto que está en R ¿vale? Voy a llamarle por ejemplo el punto A A1 y aquí también está A2 ¿Vale? Este punto, por tanto, es la intersección con el eh, segundo bisector. En cuanto a la intersección con el primer bisector, acordaros que en el primer bisector, un punto del primer bisector tendrá exactamente igual cota que alejamiento, el mismo valor y además con el mismo signo, o los dos positivos o los dos negativos. De acuerdo. Dicho de otra manera, lo que tengo que encontrar es qué punto de R2 ¿vale? tiene exactamente la misma distancia a la línea de tierra que desde la línea de tierra hasta, ese, hasta la proyección horizontal de ese punto vale y para eso vamos a hacer un pequeño truco que sería transformar a la línea de tierra en bisectriz del ángulo que forma por ejemplo R1 y su simétrico al otro lado al ser la bisectriz en una bisectriz la distancia a los ángulos desde cualquier punto de la bisectriz la distancia a, los, a las líneas que forman el ángulo será siempre la misma ¿vale? Entonces, eh, haciendo ese truco vamos a ver que nos va a resultar muy sencillo ver cuál es ese punto que tiene exactamente la misma cota que alejamiento Para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que transportar uno de estos ángulos al otro lado de la, de la línea de tierra por ejemplo, puedo, puedo transportar el ángulo que forma R1 con la línea de tierra o también podría transportar el ángulo que forma R2 con la línea de tierra. Podemos escoger cualquiera de los dos, yo voy a escoger R1. ¿Y cómo hacemos eso? Acordaros, pues eh, con, el, con el compás trazamos un arco arbitrario, el que nos dé la gana y eh, obtenemos un punto de corte con la línea de tierra y abrimos el compás hasta el punto en el que ese arco ha cortado a R1 hasta, a ver si lo tengo puesto ahí hasta ahí esa medida, este arco con este radio, lo llevo al otro lado y en estos momentos fijaros que este ángulo que lo, te, que, te, que lo tengo por debajo de la línea de tierra lo he copiado al otro lado de la línea de tierra, es decir, ahora sí que puedo trazar una línea desde este punto a el punto en el que se me cortan los ángulos y fijaros que acabo de transformar a la línea de tierra en la bisectriz del ángulo que forma esta línea IR1. ¿Vale? Con lo cual, para cualquier punto de, que coja ahora dentro de la línea de tierra, resulta que la distancia en perpendicular a la línea de tierra hasta estos, estas líneas que forman el ángulo resulta que va a ser la misma, por arriba o por abajo. ¿Qué pasa en este punto en concreto? Pues que, que voy a tener desde aquí la misma distancia a la línea de tierra que desde aquí a R1 ¿vale? fijaros, acabo de hallar un punto de R, de, de R en el que aquí tengo la proyección vertical y si bajo este punto mediante una perpendicular a la línea de tierra aquí tendré su proyección horizontal y el alejamiento, el, la cota, perdón, y el alejamiento es exactamente el mismo, con lo cual es un punto del, del primer cuadrante, acabo de hallar el punto que me pedían del de, eh, punto de R que está en el que corta el primer cuadrante, ¿vale? voy a llamar a ese punto B, vamos a llamar a ese punto B, caso la cota es positiva puesto que B2, proyección vertical, está sobre la línea de tierra y el alejamiento es también positivo puesto que B1, proyección horizontal, está por debajo de la línea de tierra. ¿vale? Fijaros, aquí está B1, aquí está B2. de acuerdo. Ya hemos hallado la intersección de la recta con los planos bisectores. El punto A con el segundo bisector, el punto B con el primer bisector. Nos piden también los cuadrantes ¿vale? y acordaros que para hallar los cuadrantes por los que atraviesa una, eh, una recta tengo que saber antes las trazas de esa recta, dónde se corta esa recta con los planos de proyección porque son en realidad las fronteras entre un cuadrante y otro ¿vale? Entonces voy a hallar esa intersección con los, plano, con los planos de proyección donde R1 corta a la línea de tierra, quiere decir que ese punto de ahí, este punto de aquí, es la traza vertical de la recta, V sub R, y el punto en el que R2 corta la línea de tierra ha perdido toda la cota, la recta, Así que este punto me indica la traza horizontal de la recta, el punto en el que esta recta corta al plano horizontal H sub R. Voy a ponerlo aquí. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Pues simplemente lo que voy a hacer es estudiar eh, qué pasa en, en, los espacios, en, en los espacios que me quedan entre estas trazas. Es decir, de VR hacia la izquierda, ¿Cómo se, ¿qué características tiene un punto que se encuentre de VR hacia la izquierda? Voy a prolongar un poco HR, perdón, R1 por ahí detrás Bien, Si yo tomase un punto a la izquierda de la traza vertical eh, vamos a ver que ese punto Cualquiera, eh, pero siempre a la, a la, en este caso a la izquierda de la traza vertical. Fijaros que un punto cuya proyección vertical estuviera aquí y la proyección horizontal estuviera aquí, en la proyección horizontal tiene alejamiento negativo, la cota es positiva. Por lo tanto, en este tramo de aquí, desde VR hasta la izquierda, la recta se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa entre la traza vertical y la traza horizontal? En este espacio aquí lo veo con el punto B El punto B fijaros que tiene cota positiva alejamiento positivo El positivo es un punto evidentemente del primer cuadrante y de hecho correspondería a la parte vista de la recta puesto que solo se representa como visto la, lo que está en el primer cuadrante ¿Y qué pasa? de la traza horizontal hacia la derecha, pues me puedo fijar en el punto A mismo que está en, en ese tramo, fijaros que es un punto de cota negativa y alejamiento positivo, eso quiere decir que está en el cuarto cuadrante, así que en este tramo de aquí voy a poner que la recta está en el cuarto cuadrante, Bien, este es el ejercicio. Espero poderos haber ayudado. Cualquier duda que tengáis me la podéis preguntar. Vale, gracias.